En el video de hoy quiero mostrarte los conceptos principales de la metodología Agile. Recuerda que esta metodología, más allá de servir para el desarrollo de software y productos en general, también puedes aplicarla a tu vida. Así que quédate en este video para saber un poco más de qué es un POC, un MVP, un DOD. ¡Oh, Dios mío! ¡Más acrónimos! Sí, quiero darte más acrónimos en tu vida porque los ingenieros somos especialistas en eso. más a Mujer Cronopio, yo soy Olga C. Moret, y quiero invitarte a que si te interesa la productividad, si quieres ser felizmente productivo, entonces te suscribas a este canal. Tengo mucha, mucha información que compartir y muchas ganas de hacerlo. Comencemos con el POC, Proof of Concept, una prueba de concepto. ¿Por qué lanzarse al agua a hacer algo perfecto si puedes ir construyendo poco a poco? Haz una prueba de concepto para precisamente probar esas ideas antes de construir un modelo completo sobre una idea de la que no estás seguro. MVP, mínimo producto viable, minimum viable product. Agile se basa en construir las cosas palmo. A palmo, paso a paso, firme y sólido. Tenemos periodos de tiempos de dos, una semana, llamados sprint, en el que el grupo de trabajo trata de avanzar ese producto, pero que funcione. No nos vamos a tardar mil años haciendo algo, sino que vamos a dividir y a conquistar, que es uno de los principios básicos de la ingeniería en computación. Imagínate que estás escribiendo un libro. Bueno, yo me voy a sentar todos los días a escribir una hora y así voy a tener tantas palabras al final. Sí, está perfecto, puedes trabajar por palabras, pero qué tal si trabajas primero en la idea del libro, si luego trabajas en uno de los capítulos, si luego haces una investigación de tal y tal y tal. Ese libro va a ir tomando forma y va a ir cambiando. Si hacemos un plan perfecto que no puede moverse, entonces nos vamos a condenar posiblemente al fracaso porque según la metodología ya yo estoy súper de acuerdo con eso, sobre todo en el ambiente que vivimos ahora, tenemos que abrazar al cambio. Tenemos que aceptar que el cambio es parte del proceso y de nuestras vidas. Quisiera hacer un inciso aquí. Me gustan mucho estos dos conceptos porque me quitan la parálisis por análisis, porque divido las cosas en tareas manejables, en resultados manejables. DOD. Definition of Done. ¿Cuándo sabes que las cosas están listas? Siempre queremos llegar a esa perfección. Allá nos dice... Ten el criterio muy claro de cuándo vas a estar satisfecho con un producto para que entregues y vayas a lo siguiente. No te quedes pegado buscando esa perfección que por lo general no existe. Es mejor hecho que perfecto. Y prueba de esto es este video. Es mejor hecho que perfecto. Quizás puedo mejorar las luces, quizás puedo mejorar esto o aquello, pero ¿cuándo estoy satisfecha? Habla contigo, habla con tu equipo, dependiendo del proyecto en el que estés y definan cuál es ese conjunto de criterios que te va a decir que está listo. Vamos a volver con esto del Spring. Spring es un Time Box, es una caja de tiempo de la que no me puedo salir. Si son dos semanas, son dos semanas. Si son dos días, son dos días. Si es una semana, es una semana. Pero en ese tiempo yo tengo que entregar una funcionalidad o tengo que entregar algo a lo que me comprometí. Pasado ese tiempo ya se verá qué se hace se discute cuál es el siguiente paso pero ese compromiso tiene que cumplirse en ese sprint o en ese time box en esa caja de tiempo que vamos a delimitar muchísimo porque este es el corazón de agile si no tenemos ese time box determinado las cosas empiezan a eh, des, de, a, a salirse de ese control entonces decimos bueno le ponemos un día más bueno le ponemos una hora más y eso lo que causa es que no logremos resultados. Y hay que recordar, recordar el valor de el que valoramos más, el working software o algo que funcione, un producto que funcione, a documentaciones extensas, todo perfecto. Así que vamos a enfocarnos en esos resultados. Y como un componente adicional, quiero darte dos conceptos más que son los que corresponden a las ceremonias de alláe. Ceremonias porque son reuniones de equipo o reuniones contigo mismo que permiten a ese equipo de trabajo o te permiten a ti ir recalibrando y ajustando este sistema para cada vez trabajar mejor y obtener resultados más efectivos. La primera de las ceremonias es el stand-up o es una reunión de 15 minutos que se hace por lo general en la mañana o al comienzo del día del trabajo en donde preguntas tres cosas, ¿qué hiciste ayer? ¿qué vas a hacer hoy? y si tienes algún bloqueo porque el grupo o el Scrum Master en este, en este caso si estamos trabajando bajo Scrum debería tratar de que el equipo no tenga ningún impedimento para continuar el trabajo la segunda ceremonia me gusta mucho y es la retrospectiva, cariñosamente llamada retro. En esta retro, que se hace cada mes, que se hace cada dos semanas, puede ser al final del sprint, depende de cómo quieras manejarlo y la puedes hacer contigo mismo, yo hago retrospectivas conmigo y le aconsejo a mis clientes o mis coaches que también hagan estas retrospectivas para ir calibrando ese sistema. En, este, en esta ceremonia hay muchas maneras de hacerlo, pero lo que se quiere principalmente es responder a tres preguntas preguntas. La primera pregunta es ¿qué salió bien? ¿Qué vamos a repetir? ¿Qué vamos a continuar? ¿Qué es eso que decimos, uh, uh, lo logramos? La segunda pregunta es ¿qué salió mal? Bueno, mira, no me gustó esto, no me gustó aquello, vamos a ver aquí. Y la tercera y más importante son las acciones que vamos a tomar para mejorar. Ojo con esto, se pueden tomar un millar de acciones para mejorar tu manera de trabajar siempre y en todo momento, elige una, elige dos, o elige tres como máximo para que puedas enfocarte hasta la otra retrospectiva, vas a tener ese time box, vas a tener ese periodo de tiempo para trabajar en esas tres acciones e ir mejorando tu método de trabajo. Gracias por llegar a este video, si te gustó déjame un like, déjame tus preguntas en los comentarios, recuerda que soy coach de Agile y soy Scrum Master así que puedo ayudarte a resolver tus preguntas específicas, no dudes en hacerlo en los comentarios, si te gustó esto y tienes a alguien que quiera saber qué es Scrum, qué es Agile, qué es productividad y cómo ser felizmente productivo, no dudes en compartir este video y suscribirte al canal. Yo soy Olga Semoret, mujer cronopio.